este vídeo vamos a ver las opciones de calificación de una tarea. La tarea es una de las actividades más versátiles y que más se usan en el aula virtual. Activamos la edición, añadimos una actividad y elegimos tarea. Nombre de la tarea, una descripción sobre la misma, las opciones de configuración de la tarea y si vamos hacia abajo nos encontramos con calificación. Las tareas pueden por un lado no ser evaluadas, ¿vale? sería ninguna. Podrían, podrían usar una escala para su corrección, aquí vemos las dos que vienen por defecto O podrían usar una puntuación, bueno, puntuación máxima por defecto Viene un 10, pero podríamos nosotros decir que vamos a evaluar sobre 5 O que vamos a evaluar sobre 100 O que vamos a evaluar sobre 1 bueno, Podemos poner 0, 0,5, 1 Sin embargo, bueno, lo habitual es que calificamos sobre 10 también recomendamos que eh, usemos el mismo rango de calificación en todas las actividades. Si decidimos calificar sobre 10, pues que todas las actividades las califiquemos sobre 10, ya que esto nos va a simplificar luego de cara a diseñar y trabajar con el libro de calificación. Luego, como métodos de calificación, podemos usar calificación simple y directa, que es la habitual. Simplemente nosotros vamos a poner una puntuación entre 0 y 10. O podemos usar guía de evaluación y rúbrica, que serían otros métodos más avanzados que vamos a ver en otros vídeos. Las opciones que vemos de calificar para aprobar en distintas actividades simplemente es una referencia visual que aparece en el calificador, ¿vale? pero no es una condición en la que si no se tiene en este caso un 5 ya no se vaya a hacer una serie de cálculos y demás, es solamente una referencia visual en la que por debajo de este valor va a aparecer en rojo y por encima de este valor va a aparecer en, en verde. Eh, del resto de opciones, esta también sería... Interesante, en la que el evaluador no va a ver el nombre del estudiante. ¿vale? Para evitar posibles sesgos, no veríamos quién es ese estudiante. Lo único que tenemos que fijarnos, o debemos indicar, es que los estudiantes, a la hora de enviar sus trabajos, pues que no indiquen sus nombres en el propio trabajo, puesto que si no, esto no serviría a nada. Y esto sería lo mismo, pero al revés, cara para los estudiantes. Está claro que si solamente somos un docente de esta asignatura, pues esto tampoco tendría sentido. Vamos a usar esta configuración que es la más habitual, guardamos cambios y mostrar. Vamos a ver calificar todas las entregas, en este caso, eh, aunque un estudiante no haya entregado nada, nosotros podemos usar ya la calificación. ¿vale? Por eso es tan versátil la tarea, porque incluso podemos evaluar aspectos que no se hayan trabajado a través del aula virtual, por ejemplo una exposición. Podemos decir que esta tarea se llama evaluación de la exposición del día 15 de octubre y Evaluamos aquí eh, la posición correspondiente. Bien. Aquí hay un punto también que tenemos que tener en cuenta y es este check de calificación rápida. Si no lo tenemos marcado, desde aquí no puedo poner nota. Tendría que entrar en calificación y eh, usar la pantalla propia de calificación, pero con este check, que puede ser interesante dependiendo de la evaluación que estemos realizando, de qué actividad, desde aquí directamente podríamos ir poniendo las calificaciones correspondientes. Bueno. Guardamos los cambios y ya tendremos evaluados a tres de los estudiantes. Si ahora yo me voy a la pantalla de... Eh, perdón, me accedo como estudiante y accedo a la tarea, pues aquí debajo voy a ver que ya estoy calificado. Si vuelvo otra vez como, como profesor, si accedo al botón de calificación en vez de evaluar desde aquí, pues igualmente... Eh, tendría aquí la casilla para poner esa nota. Bueno, vemos que aquí puedo poner hasta, hasta dos decimales, ¿vale? Pone, voy a poner 5,15 si quiero. También tenemos la opción de comentarios de retroalimentación que viene configurada bien activada por defecto. Y nada, guardamos los cambios. Y el estudiante de nuevo, si actualiza, pues igualmente se vería reflejada esa... Esa puntuación. También en la pantalla de ver calificar todas las entregas, otra, o, otra opción que es interesante que conozcamos son los filtros. Si tenemos muchos alumnos, como es habitual en eh, eh, muchas asignaturas, pues eh, puede ser interesante. Aquí puedo usar el filtro de no enviados y me mostraría a aquellos estudiantes que no han enviado su trabajo, que no han enviado ningún tipo de documento. Que en este caso serían los cuatro que tengo aquí. Puedo usar otro filtro que fuese aquellos que han enviado algún fichero o algún trabajo. En este caso yo no tengo a nadie que cumpla esta condición. Puedo indicar a aquellos que requieren calificación, ¿vale? O puedo indicar a aquellos a los que se les ha ampliado el plazo, que es una opción que también tenemos en caso de usar con los plazos. Entonces esto es interesante porque si a lo mejor tengo un plazo para la entrega de tarea de 10 días, pues a lo mejor mmm, a mitad... Al día 5, he hecho un vistazo y veo que ya hay bastantes estudiantes que me han enviado sus trabajos y empiezo a corregirlo. Pues el siguiente día que corrija, a lo mejor ya ha pasado el plazo, pues en vez de tener la vista completa del sin filtro y ver a todo el mundo, pues en ese caso a lo mejor digo, oye, muéstrame solamente los que están pendientes de calificación. Vale, voy, voy a tiro hecho. Por otra parte, eh, vamos a ver las escalas aplicadas a, un, a una tarea. Vamos a añadir de nuevo una tarea. Vamos a llamar la escala. Lo mismo, aquí confirma la tarea según los aspectos del que gramo, la fecha, el tipo de retroalimentación y demás. Y en calificación, en vez de usar una puntuación, vamos a decir que queremos usar una escala. Por defecto vienen estas dos disponibles. Vale, vamos a marcar una cualquiera. Y voy a volver al, al curso. Esas escalas que vienen predefinidas... Eh, vienen en inglés vienen ya por defecto en Moodle pero yo como docente si vamos aquí a calificaciones tengo a su vez una pestaña de escalas y desde esta pestaña es donde voy a encontrar esas dos escalas que venían creadas y donde yo puedo crear una nueva, entonces yo puedo decir que la escala se llama entrega es decir, el nombre simplemente y aquí en escala pongo los, los valores de, de la misma, vale? Recordemos que siempre tenemos eh, la opción del, de, la, de la bolita azul para obtener alguna, alguna ayuda sobre dicho campo. ¿vale? La descripción no es necesaria y aquí en escala vamos a poner los valores de los que va a componer la, se va a componer la escala. Siempre tenemos que ir del menor valor al mayor valor. Entonces vamos a decir que por ejemplo vamos a hacer una escala que sea no apto y apto. ¿Cuál de los dos tiene menos valor si los tuviésemos que pasar a numérico? Pues no apto, posiblemente valga cero, y apto valdrá un valor numérico. En las escalas siempre se les va a asignar un valor numérico, puesto que después en la escala, en el libro de calificación, puede que sean operaciones con, con elementos que tengan una escala. Entonces es importantísimo que sepamos que en caso de crear la escala, por un lado, siempre seguir el orden de menos a más, y que los valores van a partir de cero, y es una, eh, iba a ir sumando eh, con números enteros, es decir, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, si en vez de esta escala puede crear otra que sea no acto, acto, eh, bueno, más que no acto voy a poner suspendido, aprobado, bien, notable, sobresaliente... Pues de cara a los valores numéricos en caso de que hagamos operaciones con los resultados de por ejemplo, una tarea que usa esta escala, pues vendría a ser un 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no recomendamos el uso de escalas. Precisamente por ese motivo, en el que en el libro de calificaciones, normalmente después vamos a querer hacer medias entre distintas entregas para saber después el resultado del apartado de prácticas o del apartado de teoría. Entonces, el, la parte numérica de las escalas siempre generan problemas de cara a, a entender cómo está funcionando. ¿vale? Entonces, se puede usar, sí, se puede usar, pero no les recomendemos que, que utilicen las escalas, sobre todo si no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. También hay docentes que usan las escalas no porque después vayan a hacer ningún tipo de cálculo o se vaya a arrastrar ese cálculo para, para sacar medias y demás, sino simplemente es para, para un aspecto puntual de, por ejemplo, una tarea. Vuelvo al ejemplo original de no apto y acto. Vale. Entregas aptas. Voy a poner este nombre, voy a guardar los cambios. Y vamos a hacer una tarea que esta escala, la cual solamente tengo yo como docente. Voy a volver al aula, voy a editar esta escala, esta escala perdón, esta tarea que estábamos trabajando. Y voy a cambiar la que habíamos creado. Eh, perdona que tengas por efecto y ya me aparece aquí la nueva entrega apta voy a guardar que me al curso, accedo y voy a calificar estas tareas que se han, que se han entregado ¿vale? ojo aquí el filtro, lo que les decía, ojo aquí de que se nos queda marcado pues me voy ahora sin filtro ¿vale? y ahora sí me aparecen las cuatro personas, los cuatro estudiantes del aula pero que lógicamente no han entregado nada puesto que esto es una tarea nueva como tengo activado la opción de calificación rápida, desde aquí puedo directamente poner la nota. ¿Y la nota cuál puede ser? Pues efectivamente acto y no acto. ¿vale? La, definición, la definición de la escala que hemos preparado. Igualmente también podemos calificar pues, pulsando calificación y usando el desplegable correspondiente que, que tenemos aquí de acto y no acto. ¿vale? Vamos a ponerle acto a este estudiante. Ok, Voy a avanzar al siguiente y a este lo voy a poner no alto, guardar cambios. Okay. Si vuelvo ahora a la pantalla en la que estoy como alumno y accedo al aula, accedo a esta nueva tarea. Y si voy a la parte de, de las calificaciones, pues aquí me aparece la calificación. ¿vale? También si voy aquí al, al apartado de, de calificaciones. Así que este sería las opciones de calificación de una tarea